Bueno, si hablamos de Oscar Piastri, estamos hablando de una de las grandes promesas que tiene la Fórmula 1 en la actualidad. Campeón de la Eurocopa de Fórmula Renault en 2019, campeón de la Fórmula 3 en 2020 y campeón de la Fórmula 2 en 2021, sus logros solamente se comparan a los que obtuvieron Charles Leclerc y George Russell. Eh, hablamos de líder y el escolta del actual mundial de la Fórmula 1 en 2022, que sí, también lograron ganar eh, los títulos de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 de manera consecutiva. ¿Pero qué pasó? Eh, después de consagrarse en 2021, Oscar Piastri no logró encontrar un asiento eh, en la Fórmula 1. Eh, Alonso, después de su primer año de regreso de la Fórmula 1, se mostró muy cómodo, logró resultados, llegó a un podio en la carrera de Qatar y renovó su contrato. y Esteban Ocon ya había logrado eh, renovar también eh, a mediados de año, acerca de la carrera de Azerbaiyán, un contrato hasta 2024. De manera que no había posibilidad de, de subir a la gran promesa australiana en la Fórmula 1 en 2022. De manera que, eh, lo que la alternativa quedó fue que quede con piloto de reserva. Que trabaja en el simulador, que siga creciendo y formándose, entrenando mucho, e incluso llegó a tener la oportunidad de, de llegar a ser piloto de McLaren debido al contagio de COVID de Daniel Richardo en la pretemporada, y que McLaren eh, trató de, de tenerlo como Como piloto titular en caso de que el australiano hablamos de Richardo no se recupere para el debut de la temporada en Bahrein. Sin embargo, Richardo se recuperó. Y esa, esa posibilidad para Piastri quedó descartada. De manera que bueno, eh, atravesando todo lo que es este calendario 2022, la perspectiva está puesta en el año 2023. Eh, sin embargo, parece que la dupla de Alpine va a seguir o coincide con el contrato que vence en 2024. Y Alonso quiere seguir los tres años más en la Fórmula 1. Seguramente en Alpine o quizás en algún año consecutivo eh, en alguna otra escudería. Pero parece que eh, la chance de Piastri de tener una butaca de Alpine en 2023 está bastante complicada. Así que eh, lo que decidió el CEO del equipo eh, Loren Rossi fue de eh, tratar de ceder a, a Piastri a, una, a alguna otra escudería. Y hay que ver cuál puede ser esa escudería. Hay que ver si Sebastián Vettel eh, quiere continuar un año más en Aston Martin. Después un comienzo muy complicado en Australia. En un toque no, que realmente no funciona. Eh, después eh, alguna posibilidad en Williams Sabiendo que Alexander Albon y Nicolás Latifi tienen que renovar sus contratos esta temporada. Hay que ver si los renuevan, si no los renuevan. Incluso Mick Schumacher también en Haas. También tiene que decidir si continúa en la Fórmula 1 el año que viene. Tiene que renovar también su contrato con Winter Steiner, eh, jefe de Haas. ¿Cuáles aparecen como posibilidades más potables para, para el piloto australiano? Bueno, puede ser la, la botaca de Aston Martin. Depende mucho qué decidirá Sebastián Vettel durante esta temporada. Por el lado de Albon, eh, mostró muy buen rendimiento en el GP de Australia. Hay que ver si puede continuar como líder de la escudería para lo que resta del año y hay que ver también cómo está también la, el desempeño de Mick Schumacher en Haas que bueno tuvo un comienzo de año complicado con un accidente grave en Arabia Saudita bueno eh, puede ser una buena chance para Oscar Piastri encontrar una, una butaca o reemplazar a un piloto que no cumpla las expectativas para la próxima temporada. Así que habrá que ver qué es lo que depara el futuro de Oscar Piastri. Muchas gracias por acompañarnos en este GP a las 10. Será hasta otro momento. Saludos.